¡Ey, qué emocionante! tener de vueltas mis duros de las apps a tu canal tutorial, el canal que te trae las mejores aplicaciones. Las aplicaciones están en tendencia y esta vez no será la excepción. Por eso te traigo WhatsApp Aero, última versión. Oye, duro, no se te olvide guardar tu copia de seguridad para que no se pierdan tus datos aquí abajito les dejo en la descripción del video el link para que obtengan de inmediato esta nueva actualización ya sabes que es de suma importancia que te suscribas ya que nos brindas la motivación para entregarte la mejor información en aplicaciones no hablando más empecemos Ok mis amigos ya después de descargar la aplicación de Whatsapp Aero última versión nos vamos a ir a lo que es ajustes y en aplicaciones vamos a buscar lo que es la aplicación de Whatsapp para otorgarle sus permisos y funciones de una manera correcta y de una manera eficaz vamos a otorgarle todos los permisos como la cámara, como el micrófono Vamos a leer permitir, vamos a elegir tu llamada. Permitir, vamos a darle o permiso del teléfono. Todos sus permisos se los vamos a otorgar. Se vamos a establecer. Sí, vamos a aplicarlos. Y después de aplicar, nos vamos a ir lo que es eh, WhatsApp Aero. Mediante nuestro menú de aplicaciones, vamos a irnos a nuestras opciones Buscamos lo que es WhatsApp. Y aquí vamos a. Ah, después de colocar el número, etcétera, etcétera, Vamos a restaurar nuestra copia de seguridad Como la que me está pidiendo ahora mismo Vamos a restaurar y esperamos a que cargue esto Mis amigos, mientras carga esto, ya sabes Dale allá abajito, donde está el botón rojo Que quiere suscribirme, danos un clic allí Mis amigos, y si esperamos que inicie Perdón, aquí probamos lo que es normalmente nuestro nombre Y colocamos un emoji bueno, este, mientras inicia ya sabes, vete abajo y en botón rojo dale suscribirte para que le suscribas a nuestro canal y nos motives a entregarte la mejor información en aplicaciones mis amigos ya ha cargado nuestro, nuestro WhatsApp Aero y tienes de esta manera mis amigos ya después de descargada vamos a irnos a lo que es aplicar un tema el cual les traigo en el día de hoy que se los voy a dejar en el link en la descripción del video les voy a dejar este grandioso tema mis amigos vamos a irnos a lo que es aquí abajo abajito donde está el botón de más y allí nos vamos a ir aquí donde están los, de los corazones aquí abajito en la primera opción vamos a irnos allí y damos clic allí vamos a ir a lo que es tema aero donde está aquí la segunda opción tema aero vamos a darle allí y vamos a darle esta descargar tema ya que tenemos de parte exterior y vamos a irnos a lo que es de un lado Ahí normalmente se descargamos Vamos aquí el tema del cual es Aero Spider-Man El cual les traigo el día de hoy Vamos a darle clic allí Perdón, vamos a darle clic allí Y se va a aplicar automáticamente mis amigos Y vamos aquí a cerrar Y vamos a la parte eh, principal Y si ven tenemos un fabuloso tema El cual estoy muy pero muy feliz Porque se los estoy entregando el lo cual se los estoy Facilitando, facilitando de una manera rápida, de una manera eh, gratuita, sin necesidad de pagar por tener estos grandiosos temas Los cuales están muy pero muy chulos mis amigos Y si ven todo funciona correctamente Lo que es eh, los ajustes de esto y todo funciona de maravilla mis amigos Si ven todo funciona correctamente aquí lo que es Ya bueno, los charles, llamadas, los estados que se encuentran aquí para a los estados que ven sus amigos y ven mis amigos todo funciona correctamente lo que es bloqueo para ocultar los chats todo funciona correctamente aquí en chat mis amigos todo está funcionando correctamente vamos aquí en precios aéreos y aquí en privacidad si ven todo funciona correctamente lo que es ocultar de estados, anti estados en eh, anti eliminar mensajes muestra los ticks después de responder todo funciona correctamente funciona eh, tener seguridad en en nuestro, en nuestro whatsapp ya que se va a colocar eso y que nadie entre en un intruso vea nuestras conversaciones pues decirlo así todo funciona correctamente lo que plantea principal la cual puedes cambiar todas estas opciones se encuentran en aquí superior las filas botón flotante todos puedes cambiarlo de una manera rápida y sencilla sin necesidad de ser un profesional ya que esto nos brinda eh, la facilidad para hacerlo lo que es estilo aquí mis amigos pueden cargar lo que es los emojis que son totalmente gratis lo cual vamos a elegir este por ejemplo de emojis estilo iphone ustedes aquí esperan que descargue rápidamente mientras descarga vete abajito dice suscribirte y darle un clic mis amigos y suscríbete a nuestro canal y aquí vamos es aplicar y vamos a tener lo que es los, eh, los emojis estilo iphone aquí en estilo y puente van a poder cambiar la fuente de nuestro Whatsapp Aero vamos a elegir este por ejemplo y aquí él puede cambiar el icono a tu favorito se encuentran aquí mis amigos y así va a poder cambiar también el icono de notificaciones y muchas cosas más, los colores de lo que es nuestro Whatsapp para que tenga una apariencia única, una apariencia propia todo puedes hacerlo mediante estas funciones de pantalla de conversación cambiando la burbuja y clic por aquí puedes cambiar lo la burbuja y clic aquí si bien pueden ver estas variedades que se encuentran aquí mis amigos o el estilo de la burbuja como se encuentran aquí, hay muchas variedades las cuales puedes aplicar correctamente sin necesidad de descargarlas porque son totalmente gratuitas mis amigos todo funciona de maravilla mis amigos, todo funciona perfectamente todo hasta los emojis o cuales hemos descargado ahorita que, que les voy a mostrar que son totalmente eh, estilo iPhone, si ven mis amigos todos son estilo iPhone, y cambian lo que es aquí, esta partecita, la cuarta muy genial está aquí de las categorías están muy cooles y mis amigos, hemos llegado al final del video danos un suscribirte dale en la campanita, danos un me gusta y un comentario de qué quieren, de qué tema quieren que les traiga en el próximo video mis amigos, y nos vemos en un próximo video tutorial chao chao